Toña la Negra, Antonia del Carmen Peregrino Álvarez, Veracruz, Veracruz 2 de noviembre de 1912, Ciudad de México, 19 de noviembre de 1982. Conocida artísticamente como Toña la Negra, fue una cantante y actriz mexicana, famosa por sus interpretaciones de boleros y de canciones de Agustín Lara. Para 1927 ya se había casado con Guillermo Cházaro Ahumada, quien la llevó a su de México con su primer hijo de sólo 40 días de nacido. El 16 de julio de 1929 debutó en el cabaret El Retiro y haciéndose temporadas en ese lugar donde se le conocía como la Peregrina, la conoció don Emilio Arzcarga y ya Urreta quien fue junto con Enrique Contreras la bautizaron como Toña la Negra. Empezó a ser reconocida con su interpretación de la canción Enamorada de Agustín Lara, quien también produjo para ella temas como Lamento Jarocho, Veracruz, Noche de Criolla, Oración Caribe y Palmera, La Clave Azul y La Cumbancha, que presentaron juntos en una revista musical en el Teatro Esperanza en diciembre de 1932, con tanto éxito que debieron prolongar sus presentaciones por mucho tiempo. Su tono de voz era más bien grave, con un sonido aterciopelado y redondeado, e impecable técnica vocal, características que se convirtieron en su sello interpretativo. Ascarga la incorpora al elenco de la emisora XEW, donde se presentaba a veces acompañada por Lara y otras por la orquesta de Alfredo Girón. Poco después empiezan sus. Trastuosas presentaciones en el Teatro Politeama, frente a las Vizcaínas y al lado de la calle San Juan de Letrán. Sus grabaciones para el sello R.C. A constituyen uno de los más preciosos legados musicales en la historia del bolero. Este amor salvaje, ¿por qué negar? Obsesión, mentiras tuyas y sin embargo te quiero. Noche criolla, pesar, vereda tropical, cada noche un amor, angelitos negros. Lágrimas de Sangre, Estás Equivocado de Mujer a Mujer, como Golondrinas, 10 Años y Cenizas son algunos de sus títulos de éxito que grabó en más de 75 discos LP's. Alguno de ellos pasa para el sello Perles, ya famosa durante muchísimos años. Ella llegó a grabar dos canciones con la legendaria sonora matancera en 1974. Toña la Negra llevó siempre una vida personal muy reservada, lejos del brillo de las luces y los escándalos, por lo que poco se sabe de su familia, solo que tuvo tres hijos con su primer marido, de quien se divorció en 1950. Posteriormente se casó de nuevo con el bajista Víctor Ruiz Pasos. En los últimos años con algunos achaques de salud, se fue retirando de los escenarios y grabaciones. El director de cine alemán, Christian Bautzin, realizó un documental sobre Toña la Negra para televisión en 1993, con entrevistas con su ex marido, el músico Vitillo, Víctor Ruiz Pasos y otros artistas que la conocieron en vida.